Luz, ¿has visto mi copia del mejor libro de todos los tiempos? ¿Otra vez Azura? Sí Estará en el hoyo ¿Qué hoyo? ¡Oh por Dios! ¿Qué es eso? Un hoyo Sí, ya lo veo ¿Qué hace ahí? Me levanté esta mañana Y ya estaba ahí ¿Y qué piensas hacer? Le puse una manta Sí, está en el hoyo Deberíamos llamar a la policía o algo así eh, sí, la policía, la llamé ¿Y dónde está? En el hoyo ¿Dónde está Eda? Luz, ¿dónde está Eda? Trabajando. Oh, ¿Dónde trabaja? En el hoyo. Dios, ¿cuánta profundidad tiene esta cosa? Era mi taza favorita. Ahora está en el hoyo.